trasaco inkatukuki tu coquille reinito Juan nuncas cura yupi sin un viento ahitashira trasas ira Juan ni a chica Jesúsica tras andica tras sin dia ahitashira cachirasá cuando ninto cachira aku viraku ni cachilo o raku cuentan yo si cachirasin dia la tercera dia yupica ni cachira Juan sa se andiscundo con discundia dia Jesús wa la santa con Jesús la cuota la sinira ni con ya con andiasa estará, la santa indica tu ya ni que gachira sin ya. La ya gachinja sa, rabi Yamike yokun gachinja sin ya, ra maestro va ramaestro vaque gachina. La santa con Jesús sin ya gachira na la na sin yu, gachira. La sanda que indiende ya ancha sin irá, la sin india nunca dura, la nyacan cuachin sin vara, sa mi, si cuaba que, di ya sin nunca ubi, ya Juan Sha jesus la nacundi kubira yara, cubrirán simon ya Pedro, ran Andres yo, ran unika vara Simón ya nera nanduskura nanduscura, la nacan Shandani bandi, raku mesías, Kachirashira. Tun mesías yo, rarandi Kachin yo, si, sacas yubillo, pake gachiña. Rasan yaskara, andres rasimon yanira, un Jesús, Jesus Jesús, rasimon, rasan Rashira yo cubi simon, será jonás, la kuna ratun sefas yo, Pedro va a que gachina. La tana aquí. Da cani ni Jesús. Ni a con Ni Galilea. La anda da kira con amara. La isca. Da cutan a Felipe. La dikana Shira xira gachira sa. yu. Felipe yo. La rañun Betzaida va cubira. La Kutura Andrés. Shira Pedro va. La felipe, nandukurara natanael, Nathanael, la kachirasa, shandani cachiraza, tia, la tiara Sha'a yaa. La subilla yunyoshi, Shinaba La cubi Jesús, será José, la niun Nazareba, natanael a Nathanael cachiraza, tiara Nazaret, Kachira rasana Kumira ira Felipe kachirasa Shira. Nako o rakun kachira Tatashin ni jesus nyaku ya Natanael ira ara nu sa. nyun israel disha Sachiko Sachi ko nura kachira. Rasa nindagatun Natanael jesus kachira sa. Nichun ba asin yu kachira Tasana con Jesús cachirasa, shira. Tacomán ni ara Felipe sin y Niva Yuyo sin ni yo yo, ni y koshi, maestro, yo cubindis kusen Yoshi si, la yo cubitura, kurei naño Israel va, Jesus shira. Tasana Asha nyan dikaan yusin shashin niyuyo, nyan dukun shaytun koshike shike, kandishakun yu Nisubishi Ndi subichin, wanya shitun nikun kachira, shira ira. ka jesus, Shira kachira sa, nyan di shage kan yusin to, sachiwa shiki, yatatun yoshi, nyan guantantya, Trabaja en un día hasta Jesús,